¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Harlock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de Team Rocket Hoy es día de capturas Y hoy es día de un poquito de todo Vamos a centrarnos hoy en preparar nuestro equipo bien Pero bien, bien, bien, bien, ¿vale? No quiero que dejemos nada al azar Así que me pongo los cascos y empezamos Lo primero, lo primero es quitarnos al Team Rocket de en medio Y he puesto el primero a... Ah, no, no lo he puesto al final <risas> Vamos a ponerle primero a Mega Blaze porque eh, quiero evolucionarlo. Me habéis dicho que a nivel 30 eh, evoluciona, así que vamos a ello. Quiero, quiero ver ya a este pedazo de evolución que estoy deseándolo, hermanos. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Pues mmm, lo que viene siendo reventaros, hermano. Vamos allá. Eh, tres Pokés, un Mugbi, ¿vale? estos. Les gusta mucho este Pokémon, ¿no? El, el Mugbi. Estoy deseando ver la última evolución. Puede ser muy chula. Voy a hacer rayo Rayo mismamente No sé qué habilidad tiene ese movie. Eh, por Lo digo por hacer ataque de fuego Porque a lo mejor tiene absorbe fuego Que es muy probable Ahí está el psíquico ¿Lo aguantas bien Mega Blaze? Uff Uff Tampoco tan bien Ahí va el rayo Hasta luego Y otro Moongui Vamos a cambiar aquí ahora ¿eh? Vamos a meter a A Light Que es el counter Counter extremo de Mugby, o sea, es que es perfecto ¿Barrera? Venga, barrera me está, chaval Mordisco, ya verás, si es que mordisco Si es que ya está, si es que ya está Si es que ya está, compañeros, como revienta Lo de Light es increíble Es buenísimo, me encanta El, el Arcaroac, o sea, me encanta Mungmar, vale Volvemos con Mega Blaze Y ahora, igual con suerte Sube de nivel, no lo sé No lo sé, vamos a cambiar ahora otra vez a, a Light Es el counter, o sea, es que es el counter, vale Vamos a reventarle. Ahí está, el cerca. Vete lejos, lejos. Mordisco. Y ahí que sí, yo creo que muere de un golpe. Uf, Crítico. Enorme. Grande Light. Te has convertido en un grandioso Pokémon para el equipo. Pero grandioso, grandioso. Rindete, hermano. Ahí lo llevas. Vale. Y se pira. Pues vamos a por el siguiente. Sin más, sin más preámbulos. No ha evolucionado, no pasa nada. Siguiente. El tipo que ya tiene unos cuantos años se plantó en nuestra guarida. Y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon. La cosa es más que seria. Yo creo que es al revés. Pero bueno, mmm, si tú lo dices, me lo voy a creer. Dos Pokés. Zinda chop, Vale, vale, fácil. Mmm, aquí voy a cambiar, ¿eh? No quiero problemas porque todavía. Siendo una prevo. No me da mucha confianza. Canto. Uh, y lo no fallan, menos mal. Menos mal voy con bote que no tengo PPs de bote. Pues disparalo, entonces. Mátalo. Darío. Darío, podrías evolucionar Darío, también te lo digo eh. Ya toca ir evolucionando chicos, ya toca Mega Blaze sube a 30 y sí, ahora sí, ahora sí va a evolucionar chicos Kill a choque, vamos a seguir, vamos a ir un poquito más rápido Que ya lo hemos evolucionado, ya podemos continuar así un poco más serios ¿Y qué más tiene? Nada más, ¿no? Perfecto Chicos, se viene, ahí está, la evolución del señor todopoderoso de Mega Blaze. No sé si se quedará en el equipo, supongo que sí, es un grandioso Pokémon, pero me interesa principalmente ahora centrarnos en el tipo fantasma. Vencer al tipo fantasma, ¿sabéis lo que quiero decir? Es importante. Entonces, hoy quiero evolucionar no solo a Mega Blaze, sino a unos cuantos más. Vamos a centrarnos en nuestro equipo, 100%. Ninelisk, guapísimo, precioso, maravilloso, me encanta. Los Pokémon solo sirven para ganar dinero, no te metas en nuestros asuntos. Hmm, algo me dice que estos... Estos no tienen claro quién soy yo, eh No lo tienen nada claro Vamos a probar a Mega Blaze Vamos a probar a nuestra nueva evolución No vas a salvar a nadie, verás Verás que no, crack Vamos a verlo Cuatro Pokémon, oh my god Oh my god, nos va a dar el coñazo, eh Nos va a dar el coñazo, madre mía, el backsprite Qué bonito Es precioso, rayo Creo que ahora sí que lo puedo matar, eh Siendo una evolución, Mega Blaze, espero que pegas mucho más fuerte A ver si lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mato ¡Lo mató, chicos! Se ve el salto de calidad de lejos. Otro Mungmi, Seguimos. Rayito. Perfecto. ¿Algo más? No lo he visto. Otro vulpítile! Uf. Pues aquí voy a cambiar, hombre. Vamos a meter... Vamos con Fimo. Fimo lo aguanta bien. Onda Voltio. Soy retrasado. Definitivamente soy retrasado. ¿Fimo lo aguantas? Bueno, lo aguanta bien. Es un vulpítile, chicos. Es un vulpítile. Podemos con ello. Hidropulso y adiós. Vale, ¿qué más? Ninelisk. Yo creo que Darío. Vamos a meter a Darío. Vamos a ir a lo seguro, chicos. No quiero problemas. Disparo de lodo y a tu casa, crack. Esto es lo malo de Ninelis, ¿eh? Lo malo de nuestro Mega Blaze es que el por 4 al tierra le hace un hijo, pero un hijo, pero un pedazo de hijo. Que ni te cuento. 31, perfecto, Darío. También está a punto de evolucionar. ¿Era el 32? ¿O el 34? Ya no me acuerdo, tío. Ya no lo recuerdas. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Hasta luego, pichón! ¡Hola! ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí porque quiero. Vine a calmar el espíritu de la madre de Cubo Blast. Creo que el espíritu de Skabawak ya está tranquilo. Agradezco tu interés. Acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon que hay al pie de esta torre. Vámonos a la casa del señor Fuji. ¡Hola! ¡Oh! ¡Un Timbur! ¡Hola! Un Squimbur, perdón, un Squimbur. ¡Hola! Esta es la casa del señor Fuji, es muy amable, cuida de los Pokémon huérfanos y abandonados. Eka. Te va a costar mucho esfuerzo completar la Pokédex, si no adoras a tus Pokémon te resultará difícil finalizarla Creo que esto te ayudará, y me da la Pokéflauta Con esto podemos tocarle la flauta al Snorlax <ríe> Ya la verdad que mis chistes son, son son terribles, terribles Y ya estaría, ¿y esto qué es? Oh, un Psyduck, un Seaspur de estos Hola, es tan bonito de abrazar a los Pokémon Claro que sí, ¿y tú dices algo? Nada más, ¿no? Perfecto, pues nada con esto, chicos, vamos a ir rápidamente al PC Al PC Y... Hola, señorita Vamos a curarlo primero Esto siempre, esto siempre Esto es esto es obligatorio Los Pokémon tienen que estar bien sanotes Y al, al PC Vamos a pensar Porque eh, acabamos de capturar un pedazo de Gasmog Que tenemos que evolucionar sí o sí eh, ¿A qué nivel está? El 17 Fantasma psíquico Fantasma psíquico, este no vale para el gimnasio, ¿vale? <risa> Fantasma psíquico, Dios, nos hacen un hijo los fantasmas, ¿eh? O sea, este sí que nos revientan Tiene levitación, que mola bastante Y presionar rayo confuso cerca y tinieblas Pues Susanaro, de momento, de momento lo vamos a dejar Y vamos a meter a código cero Ahí vi, cero, básicamente Voy a quitar a... ¿Quién puede ser malo contra un fantasma? Darío, a lo mejor. Es que Darío está muy bien de nivel. Quitamos a, a Steve, el tipo bicho. Voy a quitar a Steve de momento. Y vamos a meter también a Fabio, al la Zurly. No por nada, sino por levelearle un poquito, yo creo. eh. Mm. Nah, lo vamos a dejar aquí de momento. eh. Vamos a seguir así. Voy a usar caramelos raros. Sí, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Porque creo que merece la pena tener los Pokémon a, a un buen nivel. Eh, básicamente, eh, no vamos a andar haciendo el retrasado. Tenemos caramelos raros. Vamos a actualizar al Javix, ¿vale? Vamos a ponerle a un nivel competente para que podamos utilizarlo. A ver si aprende algo interesante. A ver si evoluciona. Rastreo, me. Me. ¡Ey! Segunda evolución del día con Pitruenos, claro que sí. Aquí lo tenemos. A nuestro Javix. Poderoso. Hombre, quiero este, quiero este ratigarde, eh. No sé si servirá mucho para el gimnasio Pero espero que sí, su tipo dragón Nos puede ayudar muchísimo Quiero ver sus stats, ¿vale? Vamos a levelearle, quiere aprender puño fuego Vale Bueno, sí, claro, te lo enseño, por supuesto Quitamos Ciclón, ¿no? Ciclón es verdadera basura O sea, es, es, es, es insultante Y le ponemos al nivel 30, yo creo, ¿no? Como el resto del equipo Un poquito, ¿no? Que, que, que sea competente, que sea guay 25, 26, no aprende un cagao 27, 28, 29 y 30, vale ¡Quiere aprender enfado! Ya está, ya está GG por eh, Havix Acaba de aprender el mejor ataque de tipo dragón físico Lo malo que se queda enganchado Pero bueno, tampoco me preocupa mucho Picotazo venenoso, quita, tío Picotazo venenoso bleh, bleh, Fuera Vale, perfecto Havix acaba de dar un salto de calidad bastante importante Fijaos que tiene los, los mismos PS que Light los mismos peces que Light, que no están nada mal. Y Chris. Lo malo de Chris es que va por felicidad, chicos. Va por felicidad y esto sí que es... Eh, que no podemos levelear con caramelos raros, básicamente. Mm. Aquí nos ha, nos ha troleado. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho. ¿eh? Vamos a ir... Rápidamente. Y, chicos, ciudad azulona, lo que significa capturas aquí a la izquierda. Primero el Snorlax, ¿vale? Que estoy deseando verlo, tío. Estoy deseando verlo. Vamos allá. Esto es la ruta 16. Y, chicos, 3, 2, 1. Vamos a ver a ese Snorlax. Oh, my God. Ya sé con quién está fusionado. Bueno, es bastante obvio, ¿no? Con la vaca. Con Miltank. Qué guapo. Ostras, pues esto tiene que ser un tanque de locos, ¿no? Eh, vamos a... Vamos a pensar un poquito. Mmm... ¿Cómo lo capturamos? Pff, igual con Electro Cañón de Mega Blaze. Electro Cañón lo puede paralizar. Pues que eh, un Snorlax, no te creas que Pan, tiene una superbola y se acabó. No, no. Que esto, ojo, eh. Ojito, ¿quieres tocarle la Pokeflauta? Yeah, baby, vamos allá. Eka tocó la Pokeflauta, let's go pa pa pa pa pa Dios buenísima. Vamos allá. El sollax ha despertado y te quiere atacar. A ver qué tienes, hermano. A ver qué tienes. Nivel 30. Uf. Qué guapo, qué guapo está, ¿eh? Está guapísimo, chicos. Guapísimo. Vale, pues sí, electrocañón, no lo falles. Lo falla. Lo falla. Lo falla. Reducción. Ahora sí que no va a acertar ni de blas, pero ni de blas. Pues, pues, pues, pues, pues, electrocañón otra vez ¡Oh! ¡Golpeó! ¡Golpeó! Golpeó, cornada, cuidado, eh Cuidado, madre mía, cómo pega este Snorlax, hermanos ¿Rayo? Vale, sí, golpea, golpea En principio vamos bien, chicos, no lo matas, ¿no? Ni de coña, ni de coña, ni de coña Crítico, vale, vale, crítico, alivio No me lo creo <risas> Alivio, chicos, alivio Vale, pues... Eh, voy a tirar una super bola A ver si se captura eh, Aquí están superbolas. Vamos a ver, si da dos o tres toques Es que es capturable Vamos allá, uno, no Está complicado, eh Reducción, vamos con otra super bola No me la quiero jugar mucho Vamos a ello Uno, dos No, vale, es capturable ¿eh? Es capturable no es, no es imposible, dos Tres ¡Para! ¡Para! ¡Cuatro! ¡Para! ¡Para! Vale, gracias Gracias Cambiamos de Pokémon, obviamente, porque nos va a matar mm, Vamos con Darío Ahí lo llevas Va a hacer reducción, madre mía Madre mía, hermanos Se baja la evasión mm, Tiramos otra Vamos a tirar otra, pero está complicado, ¿eh? Super bola, va Va, Snortank ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No! No llega a la tercera, eh No llega a esta tercera y eso sí que es un problema Dos golpes, vale, bien, dos golpes Por favor, Snortank Lo tengo todo el día, hermano Uno, dos, tres ¡No! ¡No! Ha estado tan cerca no Ha estado tan cerca A ver, eh, podemos podemos hacer eh, ¿Cómo se dice? Adaptación con Havix Havix tiene adaptación Que es paralizador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 nos relajamos. Snorlax se ha calmado y tras bostezar se ha marchado a las montañas. Ok, ok, no pasa nada. No pasa nada, vamos a cortar aquí. Puedes cortar. No tengo corte, muy bien. Eh, Enseñamos corte a quién. ¿Alguien puede aprenderlo? Javix y Chris. Mmm. Javix. Claro, Javix tiene adaptación, pero si no es paralizador. ¿cuándo? ¿De qué depende esto? Porque a veces es paralizador, otras veces no. No entiendo. Voy a quitar la adaptación, es que realmente... Pff, si no sé lo que va a hacer, para eso, para eso corte y adiós. Vale, pues ahora cortamos. Y chicos, ahora sí, primer Pokémon de la ruta número 16. Que es un pedazo de... ¡Oh, qué guapo! FanDuo, FanTump con Doduo. ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta mucho. Voy a cambiar, obviamente. Eh, vamos con Chris, que le quitará poco. Aunque, espérate, porque será tipo fantasma o tipo planta No lo sé ¿eh? Puede ser fantasma o puede ser planta Esto es la duda, inversión no Vale, uff Vamos a probar, golpe y cabeza Vale, es fantasma Es fantasma, chicos, fantasma volador será Que está bien para el gimnasio, vale Un fantasmita no viene mal Voy a tirarle a Superbola de jajas A ver qué pasa Superbola, igual lo capturamos Y eso que nos llevamos está a nivel 20 Vamos, Chris. ayúdame, uno ¡No! ¡No se captura! ¡Lengüetazo que no, no! ¡Lengüetazo no, hermano! ¡Lengüetazo no! ¡Superbola! Por favor, fandúo. Que molas muchísimo, hermano. ¡Molas muchísimo! ¡Uno, dos, tres! ¡Atrapado! ¡Papá! Pa, pa. Tenemos un fandúo que me mola mil, chicos. ¡Me mola mil! ¡Qué chulo! Cuenta la leyenda que dos hermanos siameses que fallecieron fueron reencarnados en este Pokémon. Qué creepy, ¿no? ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente que sí Cambiamos a nuestro random name picker Y chicos, mucha suerte a todos Porque este dúo tiene pintaza 3, 2, 1 Rambo, hermano Enhorabuena, Rambo, compañero Te llevas el mote de FanDuo, por supuesto Qué guay Claro que sí Rambo Rambo Ahí está No siento las piernas No siento las piernas No siento las piernas Vale pues... Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal No lo tenemos en el equipo Iba a mirarlo así Como un retrasado Pero no está en el equipo Obviamente Vamos a poner a Chris el primero, chicos Porque quiero... Quiero tener... Quiero que suba a la amistad Básicamente Así que... Vamos a ello Y así vamos bien Vale ¡Hola! ¿Quieres luchar? Pues vamos a ello Joel, nuestro amor no conoce límites Estamos enamorados ¿Es combate doble? ¿Primer combate doble de la serie? ¿Me comentan? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta... ¡Tiene pinta Rapidash ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ni Rápida Salola ni, ni Sampito Pato. Mirad esta preciosidad. Mirad esos dos Pokémon. Decidme que no están guapísimos. Rapidash y Nelisk. Vale, cuidado, ¿eh? Que Chris no está para estos trotes, la verdad. Seamos sinceros. Voy a meter a... Puff. A Darío, ¿no? Porque así reventamos Al, Rapi al Ninelisk y a Rapisdale le matamos de un hidropulso Yo creo que sí, vale, va Vamos, chicos, combate doble Ojito, atada Ignia que no me quitará nada Obviamente, porque no me ha hecho nada de tipo eléctrico, no entiendo Y terremoto, no creo Fimo, Fimo Fimo lo aguantas, ¿no? Ni Ninelisk se va a ir a tomar por culo Pero Fimo, Fimo, Fimo Oh my god Ninelisk a tomar por saco Lo ha reventado Ha reventado a su compañero, chavales ha reventado a su compañero. Tiene terremoto. Buf, buf. Hidropulso lo mata, ¿no? O sea, si no lo mato es problemático. Es fuego tierra. Adiós. Gracias. Me da un sustito, ¿eh? Me da un sustito. No te lo voy a negar que me da un sustito. My God, my God, my God. Pues nada, vamos a por la mo vuelo que estaba aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Hola. ¿Tú qué me cuentas? ¿Cómo has llegado? ¡Bien hecho! Hombre, pues, chaval, pues porque yo domino el corte. La técnica del corte es. es legendaria en mi pueblo. En mi pueblo lo sabe todo el mundo, todo el mundo. Aquí. ¡Oh! ¡Pokémon nuevo! ¡Fearable! ¡Toma puñetazo y yo! <ríe> ¡Qué bueno! Es en la evolución de. de. de um, Escrabominable con Firo, ¿no? Que es la evolución de. Espiro con. No me acuerdo el nombre, chicos, no me acuerdo. ¡Hola! ¡Oh, has encontrado mi escondite! Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí, te ayudaré. Y ahí está, tenemos la MO vuelo. Bien, baby. Bien. Vale, con vuelo, chicos. Ahora tenemos que conseguir eh, la bici. Porque tenemos que pasar por aquí que no tenemos la bici. Así que vamos a ello. Lo primero es enseñársela a, a nuestro Darío, obviamente. Le quitamos bote, yo creo, ¿no? Porque vuelo es mucho mejor. Ah, pues no. ¿Desde cuándo tiene tan poca potencia? Es mejor bote, aunque falla más. Pero puede paralizar, es que me compensa muchísimo. Voy a quitar Ataque Arena. Ataque Arena, ya ya lo toca Ataque Arena. ¿Cuántas veces hemos usado Ataque Arena? Ni una. Pues ya está. Hasta luego. Vamos a volar lo primero a ciudad Carmen, donde tenemos que conseguir dos cosas. Primero la caña, que estaba aquí, puede ser? Creo que sí, ¿no? Esto es esto es el gurú, el gurú pescador, chicos, claro que sí. Dame la cañita, cañita vieja. Que bueno, puede servir para capturar en las ciudades y eso, pero bueno, de momento no la, no la pienso utilizar mucho. Y de lo segundo, de hecho aquí podemos capturar, o sea, canteo. Vamos a, aquí a la izquierda, al club de fans, que este tío, el abuelito de aquí, nos da el, si no recuerdo mal, este tío era el que te daba el bono de la bici, ¿no? Ahí está, el ticket ticket bici. Ticket bici. Perfecto, pues con nuestro ticket nos podemos ir a Ciudad Celeste. Joder, qué bueno es el vuelo, ¿eh? menos mal que tenemos vuelo, hermanos Volamos ah, aquí y conseguimos nuestra flamante y poderosa y preciosa bicicleta ¡Hola! ¿Se puede? ¿Qué pasa, hermano? Anda, un bono para una bicicleta toda tuya ¡Let's go! Chicos, se vienen más y más y más capturas Bueno, no sé cuánto llevamos de episodio, ¿eh? la verdad, no lo tengo muy medido Voy a volar aquí, sí, ¿no? Este es el sitio bueno Azulona, también podemos conseguir la, la caña buena y la super caña Pero no sé dónde están exactamente Así que si me lo podéis comentar ahora en el estreno o en los comentarios Para saber dónde ir a por ella Estaría bien, entramos En este sitio, nos ponemos la bici Que está aquí, la vamos a asignar Eso es Y ahora con el select podemos continuar Chicos, claro que sí Ruta 16, es la misma ruta uh, pensaba que no era ruta Estos son combates, eh, cuidado con la tontería aquí tenemos combates para aburrir. Ciudad Zulona, Ciudad Fucsia. Ruta 17. Esta sí. Esta sí. Aquí vamos a capturar. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Primer Pokémon, chicos! De la ruta número 17. ¡Oh! ¡Sí! ¡Crabarou! ¡Me gusta! ¡Me gusta, Kravarou! Eh. Cuidado, eh, que somos tipo normal. Vamos a meter a. No he curado, soy un poco retarded. Vamos a Light. No me acordaba de que Light tenía Fuego Fatuo Y es verdad que tiene Fuego Fatuo Me acabo, me acabo de acordar Tiene Fuego Fatuo, chicos Y pues ¡Ultrapuño! ¡Uh! Cuidado Cuidado los sustitos, eh Fuego Fatuo quemamos a Cravarou Ahora mismo Cravarou ha bajado muchísimo Y yo creo que de un mordisco no lo mato, eh Es tipo lucha Vamos a probar Mordisco ¡Uh! Lo dejamos en rojito, chicos Tornado Y crítico Me ha hecho crítico El cerdo un PS... Mmm Superbola... O sea, si no se captura quemado a un PS... Y nivel 20... Es que, es que sería para pa pegarle... Uno... Dos... Tres... Y chicos... Tenemos un Krabarow... Menos mal... <ríe> menos mal... Menos mal que se ha capturado, hermanos... Ahí está... Debido a la frustración de no saber volar... Se dedica a pegar... Todo lo... Todo lo que ve intuyo ¿no? My God... My God... Chicos, vamos a ponerle un mote... Obviamente... Y cambiamos al random name picker. Y chicos, mucha suerte. Vamos allá. A ver este crabarow, eh. Que en poco se habla de crabarow, tipo lucha volador. ¡Sofía! ¡Hombre! ¡Sofía! ¡Sofía Castro! Que me pidió que le pusiera de mote sofá. Así que, hombre, eso está hecho, hermana. Venimos aquí y ponemos sofá. ¿Se puede poner tildes? Supongo que sí. So. fa. Ah, pues no puedo. No puedo poner tildes. Bueno, pues, pues, pues, sofa, sofa. La, la, la vida es así. Pero bueno, para nosotros es un sofá, ¿vale? Sofá, claro que sí. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. No sé cuánto llevo de episodio, así que... Eh, lo siento, ¿vale? Si he hecho corto, si se ha hecho largo. Perdón, ¿vale? Perdón. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Apretad ese botón de like, como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo. Se vienen capturas, se viene Koga Preparados, chicos, prepararos. Y nada, nos vemos. Chao. Chao.